podía ser alguien, podía ganarse el pan y por, podía ser digno. Hoy nos encontramos con que no podemos, no pudimos cumplir el sueño de nuestros padres, tampoco estamos pudiendo cumplir nuestros propios sueños y probablemente, si seguimos así, tampoco vamos a poder cumplir el sueño de nuestros hijos hoy arranca este nuevo ciclo un ciclo que pretende llevarles a ustedes lo que muchos piensan que ya no existe o que está en un solo lugar yo aprendí desde siempre que la verdad es una sola la verdad no tiene dos caras no hay medias verdades nuestra generación tiene una deuda con la sociedad debemos hacer una autocrítica nos vendimos muy barato nos encontramos en la comodidad de nuestra casa que con lo que tenemos ya alcanza lamentablemente lo que tenemos es ...lo que ellos, desde el poder, dicen que es lo que tenés que tener. Ellos dicen cuál es tu límite. Para ello no hay límites. La crítica siempre, siempre, aquí y en cualquier parte del mundo... ...debe estar dirigida hacia el poder que gobierna. ¿Por qué motivo? Porque tiene obligaciones... El poder tiene también límites. Las obligaciones de cumplir constitucionalmente con la salud, con la educación, con la seguridad. Algo que hoy no lo tenemos, por lo menos no en la totalidad. Cuando realizo la crítica a determinada acción del gobierno, instalan a través de todos los medios que es una mentira, claro. Se creen con la potestad, se creen con el derecho de decirle a la sociedad que los únicos que están en condiciones de decir una verdad son ellos. No nos equivoquemos, equivocamos. ellos nunca nos van a decir la verdad, van a acomodar su discurso, pero la verdad es solamente de almas grandes. Durante mucho tiempo, el silencio convivió con nosotros y nos acostumbramos al silencio. Nos acostumbramos a la gacetilla, nos acostumbramos a que lo que digan ellos era palabra santa. La crítica es hacia el poder. El poder no se constituye solamente con el oficialismo, con el que gobierna, también con la oposición. Una oposición veleta que ha acompañado históricamente a los gobiernos de Turco. Cualquiera podría decir de manera romántica, y siempre hay que acompañar. Y yo planteo desde los medios, ¿acompañar qué? ¿Acompañar la pobreza? ¿Acompañar la indigencia? ¿Acompañar ...los sueldos miserables... ...acompañar las migajas... ...acompañar los pobres... ...eso es realmente acompañar... ...porque si de eso se trata... ...la política... ...señores... ...han fracasado... ...son una manga de fracasados... ...fracasó la oposición... ...porque no supo ser opción... ...de gobierno... ...porque no supo darle a la gente... ...la alternativa... ...de poder elegir otra cosa fracasó el oficialismo, porque desde el regreso de la democracia hemos tenido, miren que hemos tenido tiempo eh, de disminuir la desnutrición, de disminuir la, la mortalidad, de disminuir la pobreza, de generar empleo, han fracasado. ...han fracasado... ...contrariamente a lo que plantean... ...el desarrollo, y la industrialización... ...y la fuente de trabajo... ...vamos para atrás... ...vamos para atrás... ...han fracasado... ...durante mucho tiempo... ...una parte de la sociedad... ...se ha mantenido en silencio... ...pero llega un momento de hastío... ...llega un momento en que... ...alguien tiene que decir basta... ...alguien tiene que decir basta. Y ese alguien no necesariamente tiene que venir con el traje de político, no necesariamente tiene que venir con un partido político. Cuando publicamos algo, el gobierno dice, este es un loco, probablemente. Pero hoy estamos seguros que no soy el único loco. Cuando publicamos algo, el gobierno dice e instala ante la sociedad que lo que uno busca con la crítica es una pauta publicitaria. Como que si la pauta publicitaria me va a devolver la dignidad que muchos han perdido. Una pauta no decide si sos bueno o malo, si sos honesto o deshonesto, si sos decente o indecente. Lo que marca la pauta simplemente, y de eso se trata, es de obedecer al poder de todo. Decía, nos hemos vendido muy poco, nos hemos vendido por muy poco, nos hemos vendido muy barato. Pero a la larga, sale caro. Porque venderse significa, lisa y llanamente, condenar al fracaso a miles de niños, miles de jóvenes, miles de familias que no van a poder cumplir su sueño y que van a tener que salir a buscar, aunque es más no sea, y lo único que hay en esta provincia es el empleo público. Yo era un loco. Y de repente me encontré con que había otros locos. Y de repente había más y más y más locos. Ahora somos muchos locos que le estamos exigiendo al gobierno, que le estamos exigiendo a la oposición, que le estamos exigiendo a la justicia que hagan las cosas bien. De eso se trata y nada más que de eso. Este programa arranca hoy ...en el transcurso se van a enterar de muchísimas cosas... ...les puedo adelantar... ...hasta a ver... ...lo que va a pasar de aquí al próximo mes... ...con los anuncios de, del gobernador... ...ya le puedo adelantar... ...dentro de unas semanas... ...en qué va a consistir... ...la conferencia de prensa... ...del gobernador con relación a la pandemia... ...se lo voy a adelantar hoy... ...se lo voy a adelantar hoy... Eh, ...también le voy a adelantar algo que estaba escondido... ...que tiene que ver con la justicia un nuevo escándalo de la justicia, uno más, uno más de los tantos escándalos que nos regala la justicia. Mi nombre es Wilfredo Oviedo. esto es Indignados, esto es la 93.3, esta es ahora mi nueva casa.